Ya tengo carrera, baby, ahora tengo work Yo no soy Rihanna, pero llevo Fenty clothes. Yo sigo estudiando tu solo drogadicción Me me de la risa, es que es mi acción Van de jefa, pero yo soy el patrón Intentan imitarme, pero yo soy el mejor Dicen que soy malo como Nicky y Megastron Pero se comen un mierdón Tengo el post, se como ahí. Tengo el post, como poras pora. tengo, tengo, pora. tengo, tengo, tengo, tengo, tengo el tengo tengo el tengo el póxico, tengo el póxico, tengo el póxico, tengo el tengo tengo tengo el tengo Propal, propal, sabe que te va a gustar, soy Mari Capellac, Cotra, tra, sabe que te va tra, a gustar. Baby, tú lo quieres, ropa, propal, sabe que te va a gustar, soy Mari Capellac, Cotra, tra, sabe que te va a gustar. Yo bebiendo periñón, de shopping en el Tú con colocón, en coca en el callejón. Mamando por dos perfas, me no das hasta compasión. Tu vida muy triste, la mía solo es diversión. La mía solo es diversión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 your